Pero antes que quisiéramos decir Ay, perdón. unas breves palabras, perdón. como ustedes han observado, en esta mesa hace falta el comandante Simón Trinidad. Nosotros pensamos que es importante su presencia en este escenario, donde la farsa la van a jugar toda por la paz de Colombia. Queremos la paz y vamos a luchar por ella hasta las últimas consecuencias, como se dice, cuando se confronta en la lucha armada. Es lo primero que queremos decir. Eh, Simón Trinidad debe estar en esta mesa. Ojalá el gobierno contribuya a generar las condiciones para que él pueda hacerse presente aquí. Y también que el gobierno de los Estados Unidos... Sopese muy bien esta posibilidad. Mandela desde la prisión también participó en los diálogos de paz y fue fundamental su participación para alcanzar este propósito. Bueno, nosotros vamos a, a conversar con ustedes, pero de una manera colectiva, vamos a hablar todos, no hay problema… Entonces, Yo tomaré algunos aspectos, mis compañeros en la mesa, Santrich, Ricardo, Andrés, Marcos, también mmm, hablarán. Vamos a complementarnos para darles a ustedes una respuesta más eh, integral, más amplia. Era lo que quería decir. Gracias. Empezamos con Dora Glotman, de Caracol TV. Sí, buenas tardes, Dora Glotman, Caracol Televisión. Durante la intervención hace un momento del ex vicepresidente Humberto Lacalle, eh, repitió varias veces que se van a aferrar a lo pactado durante estos meses de negociaciones secretas en Cuba. Usted ahora acaba de decir que todos van a poder conversar, tengo entendido que se pactó también, que sería un vocero por cada delegación. Entonces, ¿qué pasa con todo ese tiempo que estuvieron conversando secretamente en Cuba? ¿Qué pasa con los acuerdos a los que llegaron durante ese periodo? ¿Por qué hoy están cambiando un poco las reglas del juego? A mí me parece que no estamos cambiando las reglas del fuego. Todo está contenido en los documentos emanados de estos encuentros exploratorios de La Habana. Más exactamente, del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Yo me voy a permitir, Dora, pedirle a Ricardo que por favor lea el preámbulo de este acuerdo que hemos signado con el gobierno de Colombia, eh, preámbulo, que en el caso de Colombia, es vinculante, ¿no? Tal vez en otros países esto no, no ocurra, pero sí en el nuestro. Por favor, Ricardo, adelante. Sí, buenas tardes para todos. ¿El sonido? Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Los delegados del Gobierno de la República de Colombia, Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, farc ep como resultado del encuentro exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre febrero 23 y agosto 26 de 2012, y que contó con la participación del gobierno de la República de Cuba y del gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ...como facilitador de logística y acompañante, con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera... ...atendiendo el clamor de la población por la paz y reconociendo que la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto, que requiere la participación de todos, sin distinción incluidas otras organizaciones guerrilleras, a las que invitamos a unirse a este propósito. El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse. El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso. El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país. En Colombia, en paz, jugará un papel activo y soberano en la paz y en el desarrollo regional y mundial. Es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de paz. Con la disposición total del Gobierno Nacional... Y de las FAREP, de llegar a un acuerdo y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como los organismos de integración regional y de la comunidad internacional, a acompañar este proceso, hemos acordado. Y ya vienen los otros puntos. Entonces, todo a pie para. Gracias. Uh -huh. Gracias. Eh, la próxima es Telesur. Perdón. Buenas tardes. Un saludo vamos. para todos ustedes. Eh, ¿Cómo me copian? Bien. Yo quería decirles algo. Eh, el espíritu del acuerdo está claro. Yo no sé si habrá que buscar un, un teleólogo, un hermeneuta, un palabrero guayú para que nos interprete la agenda mutuamente. Lo que haya que hacer, lo hacemos. Pero el espíritu está claro y en ese espíritu vamos a a trabajar, así que yo creo que vi un poquito, o escuché un poquito eh, ofuscado a, a de la calle. Yo le digo que con los brazos del alma estamos abrazando este proceso y yo le envío un abrazo si me está viendo, para decirle tranquilo Bobby con calma, con calma, apenas estamos empezando. Eso quería decir. Buenas tardes, Adriana Sibori de Telesur. Ustedes insisten con la presencia virtual o como se pueda de Simón Trinidad. ¿Qué pasaría en el caso si no se consigue esa presencia de una u otra forma? ¿Qué pasaría en este diálogo por la paz? Nosotros tenemos la esperanza de que Simón esté de cuerpo presente en la mesa. Yo no creo que haya tanta mezquindad de espíritu como para impedir que un hombre que se ha ganado el derecho a pelear por la paz de Colombia como dijimos en nuestra intervención, condenado injustamente en los Estados Unidos a 60 años de prisión en Flores, Colorado, está bajo tierra, bajo tierra, no por, por un delito que no es delito, que es el del alzamiento en armas contra regímenes oprobiosos. Ese es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo. Nosotros guardamos la esperanza que tanto el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos hagan todo lo que esté al alcance para que Simón esté aquí, de alguna manera, ¿no? Es lo ideal, es lo ideal. Miraremos otras formas, pero más adelante si esto es imposible. La próxima va a Aftenposten, el periódico noruego. Mi nombre es Andrea Olsen. Nego Muchas de las um, negociaciones uh, han estado ocurriendo uh, en Cuba. Uh, ¿Por qué eligieron uh, tener esta conferencia and, uh, de, en, de prensa um, en Noruega? Also, uh, kind of También quisiera Norway preguntarles cuál es el rol que tiene Noruega en las negociaciones sostenidas en Cuba. No sé si el señor oyó la pregunta. Sí, no, ya lo... Por favor, no repite. La pregunta es que no… no... Sí, la pregunta… O, o si nos pueden traducir… Sí, yo puedo traducirla. traducirla. Mucho mejor. Eh, pregunta por qué es que escogió tener las negociaciones aquí en Noruega. No. Sí, sí. sí eso era la pregunta. ¿Cómo? Y el segund, la segunda parte de la cuestión era qué papel juega Noruega en estas negociaciones. Nosotros estamos abriendo todas las posibilidades para que el mundo entero, ojalá, ayude a facilitar este proceso. En ese sentido, no estamos en, en una actitud de escoger, decir sí o no, ojalá otros países del mundo lleguen a apoyar este proceso, a facilitarlo, a servirles como de guardián a esta construcción que nosotros queremos hacer de, de paz. Y... Aprovecho para darle un abrazo y un agradecimiento a todo el pueblo noruego y decir que Europa toda puede ayudar, facilitar en esto. Incluso tendríamos que mirar la posibilidad también de, de pedir que comiencen a sacar del camino esas listas espurias en donde se nos coloca como organización terrorista. Eso diría. Queremos pedirle a todos los gobiernos del mundo que por favor nos ayuden a encontrar el camino libre, expedito para, para la paz. Por eso nosotros consideramos muy importante que gobiernos como el de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela estén acompañando este esfuerzo. Nosotros nos sentimos seguros, como respaldados. No crean que es fácil salir de la montaña a emprender estas, estas conversaciones. Jamás nos imaginábamos que íbamos a venir a Oslo. Pero bueno, el gobierno y el pueblo noruego nos han ofrecido una, una confianza. Y nosotros hemos correspondido a ellas, dejando a un lado nuestras, nuestros temores para venir acá. A hablar sobre, sobre la paz en Colombia. La próxima pregunta va a la agencia Prensa Rural. Mónica Liliana García está presente. Sí. Bueno, eh, buenas tardes. Mi nombre es Mónica de Prensa Rural, Mónica Orjuela. Quisiera, pues la mayoría, somos un medio alternativo y pues muchas personas están en el chat, eh, sobre todo la de los movimientos sociales que usted mencionó hace un rato, un, una lista bastante grande que están muy atentos porque pues es la población civil y el pueblo en general el que desea la paz. Y me preguntan, o la pregunta general de todos es, eh, ustedes como… Eh, guerrilla de las FARC, ¿cuáles serían como los planteamientos que se van a hacer en la mesa para que el movimiento social participe en este proceso? Precisamente empecemos por saludar la presencia en esta mesa, en esta rueda de prensa de la figura de la prensa alternativa. Es muy importante que el movimiento social colombiano y el movimiento social latinoamericano busque formas eh, que permitan directamente expresar las inquietudes y transmitir el sentimiento de las grandes masas del pueblo colombiano acerca de los acontecimientos más importantes de nuestro país. Y el de la paz es el determinante, tanto que el solo anuncio de la, de la mesa de diálogo cambió absolutamente la, la agenda política del país. No siempre los grandes medios de comunicación ayudan a estos procesos. Entendemos las ideas cliché, entendemos la mundialización también de las ideas que impiden que a través de los grandes medios se pueda transmitir la, la verdad de procesos tan complejos como el que iniciamos en Colombia. Por eso, la participación de la sociedad colombiana en la mesa empieza por la participación de medios de comunicación forjados por los mismos trabajadores campesinos y una expresión de esto es la agencia que representa la, la compañera. Uno de los debates más intensos que se desarrollaron en la etapa exploratoria fue exactamente ese, el de la participación de la sociedad colombiana en la mesa. El comandante Iván Márquez en su documento explicó las razones del conflicto explicó la intensa movilización de la sociedad colombiana que exige y reclama la paz. Por eso no puede haber un acuerdo de paz en Colombia sin que en los debates entre el gobierno colombiano y las FARC esté representada la sociedad colombiana. Y no solamente expresado como sociedad a los sectores eh, desfavorecidos o pobres, que son la base social de una insurgencia como la FARC, sino también sectores eh, pudientes, gremios, representantes de distintos eh, intereses económicos que vienen severamente siendo afectados por todas estas políticas que igualmente se denuncian en el, en el documento. Por eso, eh, paz pasa por el nombre de pueblo. Sin pueblo y su participación activa no va a ser posible ni la paz. Ni un proceso exitoso como el que iniciamos. Gracias. Uh, Vivian Sequera, de Leipi. Hola, buenas tardes. Eh, comandante, cualquiera que quiera responder, ustedes regresan a Cuba, ¿cuándo? Y otra pregunta, eh, fue lo mismo que le pregunté al vocero oficial, a mí me gustaría saber cuál fue el, no sé, la interrelación de ustedes en el primer encuentro, comandante eh, Márquez, con sus pares. Eh, si nos puede describir un poquito cuánto tiempo estuvieron reunidos, cómo se sintieron. Gracias. Sí, regresamos lo más pronto posible para incorporarnos a esta tarea de búsqueda de la paz. Sí, nos reunimos con el, todo el equipo eh, de diálogos que ha designado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hemos tenido con ellos un encuentro muy cordial, muy respetuoso. Tuvimos la oportunidad de saludar al general Mora Rangel. Es un hombre que está ahí porque sabe de la guerra y también debe saber de la paz. Es importante, como lo hemos expresado en otras oportunidades, que, que los militares contribuyan también a esto, ¿no? a buscarle la, la senda a una solución incruenta, diplomática, de este conflicto que estamos viviendo. De alguna manera tenemos que salir de la oscura noche, de la confrontación fratricida. Y anhelamos de todo corazón que este, este momento esté llegando, pero tenemos que escucharnos no hay por qué molestarse, porque digamos algunas cosas, ni van a pensar los periodistas que o la opinión que tal vez la FARC no quiera encarar en serio este, este proceso. No, para que esto avance tenemos que apoyarnos en la verdad y eso lo vamos a hacer. Las mentiras no conducen a una paz sólida, a una, a una paz estable. Paola Estanol, Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Paola Estanol de Radio Francia Internacional. Durante su intervención, eh, el señor Márquez señaló que el lanzamiento armado es un derecho. Me gustaría preguntarle si eso es compatible con lo que ustedes señalaron en La Habana, su voluntad del cese al fuego y también con el quinto punto que contempla la agenda de objetivos, que es el fin del conflicto y también su voluntad de dejar las armas. Sí, nosotros de todas maneras hemos sido reiterativos en que buscamos la paz para Colombia y en ese propósito andamos. Hemos propuesto también al gobierno, claro que estas son cuestiones para tratar en, en la mesa, la necesidad de parar los muertos, hacer un cese al fuego, el gobierno dice que lo hará al final, seguramente necesita un poco más de muertos, deliciados. Nosotros creemos que no, nosotros queremos ahorrarle al país sangre, queremos ahorrarle al país sufrimientos. Entonces, fíjese que en cualquier momento estamos dispuestos a tratar eso, ...en forma bilateral, incluso antes. Se pueden ir generando confianzas que nos permitan acercarnos a eso. La dejación de las armas. Nosotros hemos dicho, nosotros somos un movimiento... ...obligado a alzarnos en armas por el Estado colombiano. Nosotros no somos enamorados de las armas. Jamás. Si cambian y se generan condiciones... Y hay realmente, digamos, una nueva Colombia, obviamente las armas se hacen obsoletas. Las armas solas no se disparan, se disparan cuando hay gente que tiene conciencia y que está dispuesta a ir al sacrificio y va al sacrificio. Entonces, en ese sentido, si hay un nuevo ambiente y se genera acá, obviamente que las FARC pueden en un futuro, pero las condiciones mínimas se nos van a ir dando a través de lo que podamos discutir en la mesa de diálogo con el gobierno. Lo otro es lo siguiente. El derecho a la rebelión armada no se lo inventó las FARC. En la historia de la humanidad, cuando los pueblos son oprimidos, se levantan con sus ancianos, con sus mujeres, con sus niños, por restablecer la justicia. Esa es la historia de la humanidad. Nosotros queremos... Que en Colombia haya paz, pero la paz solo es posible si existe la justicia social. Esas son las bases de la existencia de la paz. Si existe justicia social, no es necesario disparar armas con la palabra basta, la palabra tiene un poder inmenso. Y qué bueno sería que en Colombia la palabra se pueda expresar. Hasta el momento eso, eso no es posible. Y en cuanto al cese del fuego y de las hostilidades, a eso no hay eso no hay que tenerle miedo, eso no es una concesión ni del gobierno ni de la insurgencia, es el clamor del movimiento popular, que si estamos adelantando un proceso para buscar, para encontrar las soluciones a los problemas que nos tienen en confrontación, quien está en confrontación contra un régimen opresor es el pueblo, y si ese pueblo está pidiendo que haya un espacio de, de sosiego, bueno, tendríamos que atenderlo. El gobierno ha decidido tomar la vía en la que se coloquen más muertos. Nosotros, nuestra disposición de paz es tan grande que estamos dispuestos a enfrentarnos a esos cañones y a esas bombas. ¿El Marisol Gómez, del Tiempo de Colombia. Marisol Gómez, del periódico El Tiempo. Eh, señor Márquez, usted es la cabeza de este equipo negociador y su discurso eh, de hace un rato dio la impresión de que estaba muy distante de los cinco puntos de la agenda que eh, firmaron sus compañeros en La Habana. Parte de la pregunta es para usted y parte de la pregunta para sus compañeros de mesa. En primer lugar, eh, realmente, ¿qué tal es usted está de esos cinco puntos que firmaron sus compañeros y para ellos si ellos, digamos, están de acuerdo, digamos, con todo lo que planteó usted en su discurso ahora, porque me da la impresión de que usted mencionó Agenda para la Nueva Colombia, como si estuviéramos hablando todavía de los tiempos del Caguán, que según el gobierno esto es lo que menos se parece al Caguán. Bueno, Ricardo explicó hace un momento, al hacer la lectura, el, el la pregunta que usted hace. Pero quiero decirle que, además, si lo notó, al final de la intervención que hicimos esta tarde aquí, firma Secretariado Nacional del Estado Mayor Central de la FAREP. Yo aquí estoy asumiendo la vocería y una organización, no es la opinión personal de Iván Márquez, no, no. Aquí hay una, en la FAR hay una dirección colectiva. Para pronunciar las palabras que han escuchado ustedes hoy, hicimos un intercambio previo, porque somos así, una, una dirección colectiva. que la, la dirección colectiva permite no equivocarse tanto, hacer unos análisis mucho más eh, amplios, con más argumentación, para que no tengamos después... Eh, incongruencias, ¿no?, en, en, en nuestras palabras. A mí me parece que todo lo que hemos dicho está estrechamente vinculado con la agenda y con la paz, con la paz. Quería mmm, agregar algo más a lo que decía hace poco Santrich con relación a, al cese del fuego. Miren, la verdad, la verdad es que a nosotros sí, en lo profundo de nuestro ser sí nos hubiese gustado que este, estas conversaciones hubiesen estado rodeadas del ambiente propicio de un cese bilateral de los fuegos y, y de las hostilidades, porque eso ayuda a unas a unas conversaciones sin sobresaltos, sin amenazas. Bueno, el gobierno tiene sus, sus argumentos. Es posible que estén empeñados en lo que hoy llaman la solución final, que es la victoria militar, Y seguramente pretende que en el campo de, de batalla eh, vaya vaya vaya a obtener elementos de presión sobre la mesa. No sé si esa sea la, la concepción que tiene el gobierno, pero uno puede pensar estas cosas. Y eso no es bueno, eso no es bueno. Ahora, también nos hubiese gustado... Bueno, no, no está ahí por ahora en, en, la, en el proyecto del gobierno, pero sí nos hubiese gustado convenir algunos eh, puntos para normatizar nuestra conducta en desarrollo del conflicto armado, para hacer menos dolorosas las, las, menos dolor, menos dolorosa las consecuencias de este conflicto en la población civil. Eso es, estamos, estamos pensando es en la población, en la humanidad. Pero podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Yo no sé si decir esto a través de estos micrófonos vaya a molestar a la contraparte, pero no creo, esto es un asunto de humanidad y podemos generar todo este ambiente propicio para avanzar, para avanzar, queremos avanzar en la... En, la, en, el, en, la, en el logro de la, de la paz para Colombia. El, el juego de las presiones militares es el juego de la muerte. Yo creo que el gobierno tiene que apartarse un poco de, de esa idea. Nosotros queremos en esta etapa hacer el juego de la vida y queremos empeñarnos de verdad, a fondo, en ese juego de la vida. Entonces, reitero, no... no no coloquemos este asunto como un punto de concesiones o de quién se va adelante o quién se queda atrás. Empeñémonos entre todos en sacar adelante este proceso y equilibremos las cargas. Aquí somos dos partes con puntos de vista divergentes y precisamente nos vamos a sentar para dialogar, porque yo quiero precisar algo. Escuché mucho la palabra negociación, nosotros no vinimos a negociar aquí. Nosotros no vamos a negociar los intereses del pueblo. Esto es para dialogar, analizar con la participación popular sobre los problemas nodales de, que son la causa de este conflicto. Entonces, quería dejar esa, esa, esa previsión. No es un problema de negociación. Y lo otro es que esta no es una mesa para la capitulación, No. Esta es una mesa para dialogar y encontrar una salida incruenta a esa larga guerra que tanta sangre le ha costado al pueblo colombiano y que genera conmoción en todo el continente. Eso sería. La próxima pregunta va a Volkskrant Toine Hegmans. Okay. Okay. Sr. Um, Marques, um, RTL News, Netherlands. Mi pregunta es con la periodista Tanya Nijmeijer. ¿Cómo importante ¿Qué importancia tiene Tanya en todo este proceso de negociación? La pregunta es qué importancia tiene la Tanya uh, Nijmeijer para, um, para las FARC. Tanya. Tania venía conmigo, pero lamentablemente se nos quedó en el camino. Ella es una guerrillera de las FARC. Le comentaba a algunos amigos...